qué bueno es sentir la presencia de Dios qué bueno es que cuando terminamos de cantar y ya los músicos dejan de entonar todavía hay hermanos que siguen hablando en lenguas y adorándole al Señor con todo el corazón eso quiere decir de que hay adoradores que no solamente se dejan llevar por los sonidos musicales sino que hay adoradores que saben que Jesucristo los salvó, los perdonó, los libertó y les dio una nueva vida. Si están aquí aquellos adoradores expresen una alabanza con toda el alma y las fuerzas del corazón y aplaudan su nombre si creen que Él se merece que esta iglesia lo llene de alabanza. Hay poder en Jesús. Unidos para salvar. No queremos ser recurrentes ni repetitivos, pero si Dios ha querido que se trate este tema es porque hay una necesidad. Creo que los que están frente a la dirección de la iglesia son hombres ungidos y guiados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios les puso el sentir de hablar, de estar unidos, no quiere decir que estemos separados, pero sí tenemos el anhelo de estar más unidos. ¿Están de acuerdo? Al hablar de unidad, no quiere decir que estemos divididos, sino valorar la posición que Dios nos ha dado y reconocer que estar unidos es mucho más y mucho mejor estar separados el libro del nuevo testamento más eclesiológico es el libro de efesios el apóstol pablo inspirado en dios escribe este libro eclesiológico de efesios y el tema central de la carta del apóstol pablo a los efesios es la unidad en el espíritu los convertidos judíos habían creído la exclusividad de la salvación que era de ellos ellos se consideraban históricamente como el pueblo salvo desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se constituían como los padres de la nación y por lo tanto también como los dadores de las promesas pero cuando el Señor se manifiesta en carne siendo y alcanzando a toda la humanidad ellos todavía no llegan a entender de que Jesucristo es más que un pueblo que Jesucristo es más que una nación que Jesucristo es más que un trato de privilegio hacia Israel Jesucristo vino a buscar y a salvar a todo hombre y mujer que se había perdido en toda la tierra por eso estamos aquí declarando victoria en el nombre poderoso del Señor Señor pero los judíos no entendían esto, por eso en la casa de Cornelio se asombran, y abren sus ojos expectantes y dicen, ¿Cómo estos que no son judíos, también reciben el poder del Espíritu Santo como nosotros, ellos pensaban que la salvación, estaba ligada netamente al plano genético, pero nosotros tenemos la seguridad y la certeza, de que la muerte del Calvario, reconcilió en él todas las cosas incluso las del cielo la de la tierra y debajo de la tierra diga que hay poder y libertad en el nombre glorioso del señor Jesús aproximadamente la carta de Efesios fue escrita entre el año 60 y 64 el marco histórico de esta carta dice que los judíos se querían convertir separatistas y querían poner a los gentiles a un lado el texto clave está basado en el capítulo 4 versículo 13 y el texto clave dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ahí hay dos puntos determinantes no se puede decir que tenemos una fe perfecta si no hay una comunión perfecta la iglesia del Señor para declarar que ha conocido al autor de la vida, tiene que manifestarla no solamente desde el punto de vista teológico, dogmático o teórico. La iglesia del Señor Jesucristo, que sabe que su Dios es soberano y todopoderoso, tiene que manifestarlo con las acciones, con la praxis, con el diario vivir. Por eso en esta hermosa tarde nosotros declaramos que somos uno, no solo de teoría, sino de acción, de práctica, de comunión nos sentimos uno, somos uno y adoramos a un solo Dios verdadero adoramos a un solo Dios verdadero este Dios verdadero, lo siente el hermano que está en el último anillo, como lo siente el pastor de mayor trayectoria de la iglesia, lo siente el niño y lo siente el anciano, porque hay un Dios para toda la iglesia, y hay una iglesia para todo este Dios, puede adorarle al Señor con el alma, puede adorarle al Señor con el alma, hay victoria en el nombre glorioso del Señor Jesús para poder estar unidos no nos tienen que forzar físicamente a unirnos hay personas que quieren tratar la unidad como un tema físico emotivo por eso es que no pueden hacer de que muchos grupos cristianos trabajen unidos porque ellos están pensando de que esta es una unidad física, emocional social a esta iglesia, aleluya compuesta por seres emocionales, sociales y físicos no nos mueve las emociones primarias no nos mueve los aspectos sociales, aquí hay muchos hombres que antes de conocer el evangelio, se odiaban y hasta pensaron matarse pero cuando llega Jesucristo a nuestra vida somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas a ver hay testigos de ello levanten su mano y adórenlo a él todo aquel que es nueva criatura por el poder de Jesucristo aquí estamos aleluya declarando victoria y poder en el nombre de Jesús la carta a los Efesios tiene dos temas, unidad en el Espíritu, comprenderla en el punto de vista doctrinal y unidad en el Espíritu en el punto de vista vivencial. No puedo yo unirme a otro si no estoy de acuerdo con él. Puede estar junto a él o aparentar que estoy con él, pero si yo no creo lo que él cree, mi unión no va a ser verdadera. ¿Sabe por qué estos cultos son hermosos? Porque todos los que estamos aquí Creemos que en el cielo hay un trono Y hay un solo Dios Creemos que el Dios que tenemos es Espíritu Creemos que el Dios que tenemos es Santo Creemos que Dios se manifestó en carne Y creemos que Jesús es nombre sobre todo nombre ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bueno, expresa esa alabanza y diga: Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y yo también estoy de acuerdo con lo que usted cree. ¿Sabe quién no está de acuerdo? El enemigo y todas sus mentiras. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Porque aquí hay una multitud que declara: victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria y poder. Oxalabaya oh, la vasalla. A ver, declare poder en Jesús. Yo creo que aquí hay miles de personas que si nos unimos a clamar la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de Dios, desciende. Oh a ver si quiere aplaudirlo hágalo pero para Dios no porque el otro lo hace no porque el otro lo hace la unidad de esta iglesia no me motiva mi hermano la unidad de esta iglesia tiene como epicentro al autor de la vida al Dios grande y maravilloso goza la baba. Hay alguien que allá está sintiendo el poder del Espíritu Santo por primera vez. Si dos o tres se pusieren de acuerdo en algo, lo recibirán. Y aquí ya vemos muchísimos más de dos o tres. Y si nos ponemos de acuerdo en algo, incluso las personas que están en una silla de rueda, el Señor las puede levantar en esta hora. Las puede levantar, hermanos queridos. No le estamos hablando a un número de políticos ni a un número de líderes sociales. No, estamos hablándole a la iglesia del Dios Todopoderoso, al cual le invito que lo aplauda con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 Si hay un espíritu de demonio que perturba, lo reprendo en el nombre de Jesús para que seas libre, libre, libre, libre. A ver, un pastor lleno del Espíritu Santo allá en la gradería, declara que hay poder en el nombre de Jesús y la gloria de siete en este lugar. Ahora. Si de a ti Saya quiero pedirle que abra la boca si lo quiere hacer si lo quiere hacer no está obligado y que saque la alabanza más grande de su vida y declare que hay poder en el nombre de Jesús ahora. Diga que hay poder en Jesús. Todos los que puedan. Todos los que quieran. Todos los que crean. Todos los que sepan. Oh, Zapapalaya. Tome asiento y sígale adorando. el señor jesús vino a buscar a hombres distintos para unirlos pedro fuerte impulsivo arriesgado intolerante pero dios dijo yo quiero a ese hombre para hacer cosas grandes con él aquí hay muchos que antes de ser cristianos eran impulsivos, intolerantes eran hombres de carácter duro pero vienen a Jesucristo y ahora están ahí sentados como unos niños llorando en la presencia del Dios Todopoderoso esta es la unidad verdadera el que haya sido así grite Gloria a Dios y diga que lo ama a Jesús y que le adora y que le sirve a Él tomó a Andrés, que quiere decir la palabra, varonil el que traía otros a Cristo a Santiago el Mayor que lo utilo, utilizó como un instrumento el discípulo amado, el joven Juan también llamó a Felipe el Evangelista Tomás, llamado el dídimo gemelo que se recuerda por su incredulidad Mateo el hombre preparado, publicano, contador, Judas Tadeo el valiente, pero también hubo uno, que usted lo conoce, llamado Judas Iscariote, el traidor, el engañador, el que rompió la unidad, el que pensaba que valía más darle dinero a los pobres, que darle al Señor Jesús una adoración que cueste a veces hay hermanos en las iglesias que dicen en vez de hacer ese templo denle comida a los pobres en vez de hacer eso denle a los pobres pero Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis y cuando nosotros le amamos a Dios no nos importa darle a Dios lo que Él se merece y sabe quién se molesta el enemigo y sabe quién comenta en los chats cuando se transmite en vivo mucha gente molesta dice ahí están los borregos los que les quitan el dinero la gente piensa que aquí Estamos hipnotizados Que aquí nos tienen engañados No, estuvimos engañados Ahora, todo lo hacemos con voluntad Lo hacemos con amor Lo hacemos con decisión Lo hacemos con valor Lo hacemos con entrega Porque él nos dio mucho va, sí, vaya en las iglesias, en, en las iglesias hay personas que se les mete esto también. Y dicen ya no den más ofrendas ya no den más diezmos ya no den esto mire ese pastor mire la esposa y la gente piensa que es para el hombre pero sabe usted amada iglesia y yo sé que aleluya si nosotros tendríamos más más lo daríamos porque lo que él hizo es extremadamente grande y si usted aquí no tiene un peso levante la manos al cielo y den el aplauso más grande de de su vida al autor de la vida los que rompen la unidad no vienen de afuera los que rompen la unidad están adentro si lo está escuchando iglesia los que rompen la unidad no la vienen a romper de afuera para adentro, los que rompen la unidad la quieren romper de adentro pero hay poder en el nombre de Jesús que si alguien tiene esa intención, pastores amados en esta misma hora reprendemos ese espíritu que quiere separar y declaramos poder en jesús a ver quién lo hace levante la voz y diga que hay poder en el nombre de jesús otra vez seguro que aquí está sentado el hermano que le molesta a todo en la congregación que le molesta lo que predica el pastor, que le molesta la ampliación del templo, que le molesta que hagan esto, que le molesta que hagan al otro. Por ahí está sentado, pero el Señor no te quiere castigar, sino que te dice: Yo te amo, pero tienes que cambiar la actitud porque tú no vas a romper lo que yo gané, gané, gané, gané, gané, gané, gané, gané, gané, gané, gané atrevo a decir no yo sino el Espíritu Santo y si le duele le duele pero lo que duele se cura Incluso hay pastores que quieren romper la unidad del cuerpo. Hay hombres que dicen no ayuno, no oración, no hablar en lenguas, no adorar. Queremos declarar de que el modelo de la iglesia no es tuyo. El modelo de la iglesia es del cielo, es del cielo. Es el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, cielo, el cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, cielo, Aquí hay alguien grande que se está manifestando Si tú quieres ser un directivo, sé directivo Pero cuando Dios te lo diga, no cuando tú lo quieras A la manera de Dios, asciende, asciende No a la manera tuya, porque el que asciende a la manera del hombre cae Pero el que asciende a la manera de Dios, permanece siempre La unidad la rompe el pastor que anda conquistando corazones y adeptos para él. ese rompe la unidad y tienes que detectarlo y decirlo, eso no es de Dios, pero el que se postra a los pies de Cristo. Pastor querido, levanta tus manos y dile Señor qué quieres conmigo. ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Para qué soy útil? Aquí está mi vida, Señor. Jamás permitas que yo rompa la unidad del espíritu jamás permita que, que mi corazón orgulloso empiece a hablar del púlpito mis deseos, mis pasiones y mis amarguras y no lo que el Señor quiere que hable jamás permitas que forme adeptos para mí y no para Cristo si vas a hacer eso conmigo Señor, haz algo ahora mismo Cuánto sentimos aquí la presencia del Señor? A ver hermano que estás allá. Quiero pedirle a los que están en otra cosa. No sé lo que estás pensando. Pero aquí hay miles de corazones unidos. Y sobre todo yo lo veo al gigante aquí y ahora. Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. No a los de afuera, a los de adentro, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. nos da alegría que las almas se conviertan excelente pero el año anterior en Ecuador se hizo el día de la reconciliación nacional y se calculó que habían miles de miles de apartados y yo creo que aquí puede ser lo mismo y algunos dicen que bueno que se fue el que molestaba Pero sería bueno que en esta hora la iglesia levante sus manos. No sé qué Dios nos está advirtiendo. Pero el Señor nos dice, guárdesen en mi nombre guárdese en mi nombre, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia guárdese en mi nombre ustedes llevan mi nombre ustedes no llevan el nombre de ningún no hombre ustedes llevan mi nombre mi nombre se invocó en ustedes mi nombre se invocó en ustedes yo les di el poder del Espíritu Santo guárdese en ese nombre en ese nombre hay poder en ese nombre hay poder, no se dejen influenciar de otros nombres yo soy el que les el sello, alguien puede hablar en otras lenguas, hágalo, hermano. Hay algunos aquí que son predicadores y hablaron en lenguas hace cinco años, hace dos años, ya no son los mismos, se han llenado de tanto conocimiento, pero cuando el poder se manifiesta, lo quieren analizar en esta hora. No estamos analizando, quiero sentirlo, quiero vivirlo, quiero verla y chamada o vaya. Hay profecía hay profecía alguien está hablando en lenguas y hay otro que está interpretando ahora mismo Hablen en lenguas hablen lenguas hay otro que interpreta hay dones de sanidades sin que toquemos al enfermo allá jesús te sana allá jesús te sana allá jesús te sana qué es lo que quiere hacer perder la unidad cuando se viene la dificultad en la casa de Jairo había alboroto había llanto y había dolor en la casa de Marta y María había llanto había alboroto y había dolor y en la casa de la viuda de Naín había alboroto, había llanto y había dolor. Incluso le quisieron echar como la... No la culpa, pero sí. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero es que el Señor no tenía que estar físicamente ahí, porque el Señor lo llena todo. Amada iglesia, quiero que usted responda cuántos están seguros que el Señor Jesús en este día a esa hora en ese instante está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí, ¡Está aquí! ¡No haga caso! Cuando voces en medio del alboroto asusten, no haga caso. No haga caso a los dramáticos que dicen que la iglesia se va a acabar. No les haga caso. No haga caso a los que vaticinian derrota. No les haga caso. No haga caso a los que dicen que esto ya no es igual que antes. No les haga caso. Esta iglesia sigue como la luz de la aurora. Sigue como la luz de la aurora. Sigue como la luz de la aurora. Sigue como la luz de la aurora. Sigue como la luz de la aurora. Cuando tenga que tomar una decisión y esa decisión sea para engrandecer el nombre, espere que alguien se le va a acercar y le va a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. El Señor Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Elías, Jeremías. O alguno de los profetas, el Señor dijo, a mí no me interesa lo que piense la gente. A mí me interesa lo que piensen ustedes. Y en esta noche, el Señor Jesús no está interesado lo que piensen los budistas, los musulmanes, los, los hombres que están afuera. ¿Sabe qué? Al Señor le interesa lo que piense en la iglesia de él. Lo que piensa la iglesia de vede. Este bebé vete a Batita. Y ya va a la si quieres repetir conmigo, diga, Jesucristo, tú eres el Dios viviente, dígalo, tú eres el Dios viviente, dígalo, o oh, dígalo, dígalo, dígalo, dígalo. abra la boca y diga todo lo que es Jesús para usted, abra la boca abra la boca y diga eso, eso, eso, eso ahí está bautizando con el poder del Espíritu Santo ahí está bautizando con el poder del Espíritu Santo danza para Dios, danza para Dios, salta corre, si tienes que correr, saltar, danzar Bocchamana, suya. pero sabe que cuando ellos declaran esto les dijo yo voy a padecer mucho yo voy a ser desechado por los ancianos yo voy a ser desechado por los príncipes por los sacerdotes y por los escribas y yo también voy a morir pero también voy a resucitar en tres días, esto lo dijo claramente, pero aquí viene lo, lo más llamativo, hermanos pastores, la Biblia dice, esto les dijo claramente, pero nuestro hermano Pedro, lo llama aparte, Qué cosa tan tremenda, le habló claramente, pero el hermano Pedro lo llama aparte, y le dice, Señor Jesús, no mueras por favor, no seas desechado por favor, no te sufras tanto martirio, Oh, eh, eh, Pedro se fue por la parte emotiva, hay gente en la iglesia que es puro sentimiento, hay gente en la iglesia que es pura emoción, pero hay otros que son convicción, hay otros que son convicción, hay otros que son convicción, ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mi Satanás Apártate de mi Satanás Apártate de mi Satanás Toda obra del diablo que quiera perturbar el desarrollo De la iglesia pentecostal unida de Colombia La arrepentemos en el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, de Jesús todo espíritu que quiera perturbar que la gloria se manifieste aquí y cuál es la explicación que le da le dice apártate de mi diablo porque tú has puesto la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Si quieres cierre sus ojos y levante sus manos y haga un momento de silencio. Ora en silencio un momento. ¿Cuáles son las cosas de Dios? la humildad, la mansedumbre, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Asociarse con el humilde, perdonar al que nos ofendió, acercarse con el que habla mal de nosotros y decirle que lo amamos en el amor de Cristo Jesús, compartir con el necesitado, tratar bien al hermano más pobre de la iglesia. No formarnos grupos en la iglesia del estrato 7 en un lado, del 6 en otro, del 5 en otro, del 4 en otro, del 3 en otro. Eso rompe la unidad de la iglesia. No sé qué dicen ustedes. No sé qué dicen ustedes. <risa> Tenga cuidado que las doctrinas de hombres son el humanismo exacerbado, poner al hombre como el centro de todo, pero aquí el centro de todo no es el hombre. ¿Quién es el centro de todo? Dígalo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El Señor Jesús está por arriba de todos pastores, directivos, creyentes, ancianos, sobre todo, sobre todo, príncipe, sobre toda autoridad. Hay una autoridad grande y maravillosa que es el Señor Jesús. ¡Declare poder! Las cosas del hombre pueden ser cuando lo humano supera lo espiritual, cuando queremos buenos tratos, cuando hacemos las cosas para que nos aplaudan, cuando hacemos las cosas para que nos reconozcan, cuando nos den privilegios, cuando nos den medallas, cuando nos den distinciones cuando compremos casas, fincas, vehículos, cuando tengamos lujos, no dijeron amén, pero es así, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, Tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Tú, tú que estás arriba, quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, sígueme. Sígueme. Sígueme. ¿A dónde te quiere llevar, hermano pastor? Agacha tu cabeza <risa> ¿Qué quiere Dios contigo síguelo, síguelo. No tengas miedo donde te va a llevar. Él lo quiere así. No estés asustado, mejor adora tú. adórale al Señor, tú sí adóralo. Apacima la vaya, la vas hay gente que le pone miedo A mí me quería poner miedo Pero un día el Señor me habló Un domingo y me dijo Yo quiero hacer esto contigo Y si alguien te quiere hacer retroceder No lo escuches Porque yo soy el que hago Lo que quiero Cuando quiero Y con quien quiero su nombre. su nombre ahora quiero pedirle que pasen acá adelante todos y estén de pie un momento que escuchen esto vengan acá adelante a escuchar esto venga pero corriendo. Agachemos la cabeza. Hermanos, pastores, ustedes y yo sabemos que estamos en una sociedad cada vez más excluyente. ¿Sí o no? La gente se va a ir a vivir a barrios lejanos, solos. No quiere que nadie lo moleste. Cada vez la sociedad es más separatista. Cada vez la sociedad es más clasista. Cuidado, van a pensar que estoy en contra de la prosperidad. No, si Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir siempre. Pero el que tiene, hágase como que no tiene nada. Hermano pastor, ¿quién eras tú? ¿Quién era yo? Antes de que Él me llame, yo no era nada. Dios me llevó a la obra a los 20 años y lo único que tenía era una maleta, nada más iglesia que me envió me dio una cama me dio un colchón y me dio una pequeña cocina nada más Mi hermano pastor no sé a quién le pasó lo mismo a cuántos dios nos ha rodeado de favores y de misericordias los pastores que están aquí donde estás allá adóralo adóralo pastor adóralo pastor Adóralo, pastor. Todavía nos da alegría cuando alguien llega a la iglesia trae un poco de, de plátanos. Lo recibimos con alegría. Aunque tengamos para comprar una finca de plátanos, no es lo mismo que alguien venga con un mano, una mano de plátanos y nos diga esto para el siervo. Todavía lo recibimos, todavía le damos un abrazo y todavía oramos por él. Sí, ¿verdad? No nos separemos. No nos separemos. Si tienes confianza con el que está al lado, dale un abrazo. No nos separemos no nos separemos no nos separemos no nos separemos músicos que tú cantas más bonito que el otro no te separes no digas que eres el cantante exclusivo de la iglesia pentecostal que tú tocas más hermoso que el otro no te separes si en la iglesia local eres el que mejor predica no te separes Algunos están creyendo cosas extrañas en la iglesia. Algunos quieren apagar el fuego del Espíritu Santo. Quiero terminar este mensaje diciendo lo que dijo Jesús. No se vayan de Jerusalén. Sigan juntos no se vayan de la iglesia que yo fundé, sigan juntos tienen problemas pero sigan juntos la iglesia ha crecido pero sigan juntos, hay muchas dificultades pero sigan juntos yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin y ustedes solamente se van a separar de este cuerpo porque serán redimidos y estarán en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria aplaudenlo fuerte ahora, ahora, ahora, ahora Sigan juntos, sigan juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, porque usted y yo somos uno, usted y yo somos uno. Yo estoy en otro país, pero somos uno. Nadie nos va a separar, nadie nos va a separar, nadie nos va a separar, nadie nos va a separar, nadie nos va a separar, nadie nos va a separar, nadie, nadie, nadie. Con esto termino. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos que? Unánimes, juntos. Levanta la mano al cielo. ¿Cuántos estamos unánimes? ¿Y cuántos estamos juntos? Bueno, si estamos unánimes y juntos aquí va a pasar lo que pasó hace dos mil años les digo otra vez aquí va a pasar lo que pasó hace dos mil años